...a todos esos fieles televidentes de este espacio... ...entrando rápido en, en deportes... ...en el fútbol... ...los equipos ya de la OIM... ...y el Cibao FC... ...van rumbo allá a la ronda semifinal... ...de la temporada de la Liga Dominicana de Fútbol... ...que ha sido todo un éxito... Eh, ...a casa llena con el protocolo que se está llevando... ...en el fútbol... Eh, ...muchas personas dándole apoyo a esta nueva liga de fútbol dominicano. En el, la Lidón, ayer el equipo de los gigantes del Cibao, derrotaron 6 por 1 a las Estrellas Orientales, en la pretemporada, ayer Juan Francisco se fue para la calle, con un cuadrangular por la banda, ¿Vito? Y, y, ¿Vito? Por, la banda por la banda contraria se fue Juan sí. Francisco ayer. O sea, se, o sea, fue que se llamó No, llamó ah, no, no, no un palo, y, ah, y se fue pues... la, pues la banda, que la gente sí. iba a decir que por Israel y se iba a ir cada vez que batear y va a sacarla por Israel. Pero ayer fue es que por esto, la banda es, contraria. Esto liceísta, ayer le estaba. No, no no, no, no, no, venga que tú que tú dijiste que yo te dije que Juan Francisco va a dar mucho palo aquí. Aquí va a dar mucho palo. No, y esa no, alineación, no, no, esa alineación de eh. zurdo, Carlos Peguero, Ay, es que lo, no, no, tres, los lanzadores oye, van a oye, para pasar trabajo. Los lanzadores van a tener eh, serios problemas. Oh, Hoy lo visitan las águilas Cibaeñas. Vamos a pasar a trabajo tres puntos pa para, para Para continuar con lo que es esta pretemporada del equipo de los gigantes del Cibao. En, en La Romana fue suspendido el encuentro entre los tigres del Liceo y los toros. Bueno, bueno, no, no, nada, lluvia. Estaba lloviendo mucho. Si no, en era, la ciudad suroeste. Eh, llovió ayer a Cántaro, sí, o sea, en la capital sí. prácticamente sin mundo. Vi unas imágenes ahí de Tetelo Vargas, que el agua estaba, ya tú sabes, como dice hasta sí. el cuello. No, y que, que no tienen el drenaje que tiene el, el, el, el estadio aquí, el estadio aquí. Javier, uno de los mejores de drenaje que del país. Así es, de los... uno de los mejores terreno y, y, y drenaje es el estadio Julián Javier, nuestro amigo Felo, hay que prácticamente que le trabaja a los demás, a algunos estadios más de la República Dominicana. Miren, la Liga Dominicana y el Sindicato de Peloteros, Todavía no se han puesto de acuerdo a cinco días del inicio del torneo. Un parto laboral eh, todavía no se ha cerrado. Donde los jugadores dominicanos se sienten un poquito aquejados porque dicen que los importados también tienen que sacrificarse porque a ellos hay un pago, acuérdense que hay un pago reducido ahora para los peloteros. Ellos dicen también que a los importados también hay que bajarle el sueldo. Yo estoy de acuerdo Ajá. ahí con ellos. Sí, no, también y también... Y también hay otro punto a tratar que es el desembolso anual que se le hace al sindicato que creo que el sindicato está exigiendo un poquito más y los equipos todavía no están de acuerdo qué va a pasar. Pero vamos a esperar porque de no, de no llegar a un acuerdo hoy diríamos que la pelota es difícil que inicie el, el 15 de noviembre. Vamos a esperar que todo salga bien entre Eri y Almonte y nuestro comisionado Vitelo Mejía para que se esté jugando el 15 el béisbol aquí en la República Dominicana. Una noticia fue que en las redes, donde todo el mundo estuvo impactado, yo, yo prácticamente no, fue con la presencia de Marcos Jordan en la zona del este. Eh, Marcos Jordan estuvo por allá, estuvo eh, firmando autógrafos y mucha gente bien contenta, pero acuérdense que Jordan siempre ha estado en la República Dominicana. El año pasado estuvo en Río San Juan ahí donde estuvo en una villa, ahí fue que salió el documental del de último baile y siempre Jordan sí. se mantiene por estos por esto alrededores una de las pelotas que firmó a un joven que estaba con su hija el Alfa estaba ofreciendo 25 mil dólares por, bueno. por ese valor. ¿qué usted hace Sergio? se lo entrega? O... bueno, yo se doy, sí ¿y, y tú, Víctor? ¿qué haces? Yo no solo doy, yo no, con la mía pelota, le doy. <risa> <risa> pero. No te sabes si eh, un par de años a pesar, pero te vale millones. Vale, vale, exacto. Esa firma eh. de Marco Jordan, será ah. eh, donde quiera batalla. Pero 25 mil dólares, usted lo agarra ahora el 58. Ustedes resolverán. No, oh, sí, pero... hay una cosita que. <risa> bueno, agradeciendo como siempre a Tienda Deportiva Ariel, que la tienda más completa en el ámbito deportivo. Tienda Deportiva Ariel, que tiene ventas de celulares. Y, ven, y dónde, dónde estos muerto con, con esta crisis? Te hago 25 mil dólares por, una, no, por, una, por un tipo, balón. Es que póngase dinero. a pensar, es que no hay. ¿Y Dime, de cómo? Dime. ese tipo se declaró con más de 700 millones. Ay, mi madre, sí, ese rico de cuna. Bueno, gracias, gracias, Ariel Núñez. Como siempre, hacer ese importante recorrido.